Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Crossover Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento, este espacio dedicado para compartir experiencias entre los ecosistemas de innovación de Cataluña y Guanajuato. Y bien, pues el día de hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al primer ponente. Voy a presentarle a Daniel Marco, él es director general de Innovación y Economía Digital de Cataluña. Bienvenido, Daniel. Hola, buenos días. Buenas tardes desde Barcelona. Buenas, buenas tardes para ti buenos días para nosotros. Él es ingeniero electrónico por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero técnico industrial por la Escuela Universidad de, de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. Eh, también cuenta con un máster en Business Administration por ESADE Business School. Desde 2014 ha sido director de la estrategia Gobierno Smart Cataluña del eh, programa eh, para convertir Cataluña en un Smart Country de referencia internacional y en junio de 2019 nombrado Director General de Innovación y Economía Digital. Además ejerce como docente de, diversas, de diversos posgrados en la UPC y en la UB, y participa como ponente en congresos y foros de debate nacionales e internacionales. Un placer recibirte aquí, Daniel Marco, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, del lado del ecosistema de innovación de Guanajuato, tenemos también a un superponente que es Óscar Rodríguez Yáñez, él es presidente del clúster aeroespacial del Bajío. Bienvenido, Óscar. Hola, muchas gracias, Gabriel. Gracias. Y bueno, pues él es eh, CEO de Optimen, empresa dedicada al desarrollo de software para la optimización de recursos en problemas logísticos utilizados, heurística, utilizando heurística de inteligencia artificial y optimización matemática. Más de 20 años de experiencia internacional, apasionado por la innovación y nuevas tecnologías, ha participado en proyectos de alto impacto relacionados a la industria 4.0, dentro del ramo de la manufactura aditiva y materiales compuestos, robótica, diseño, desarrolla, desarrollo y manufactura de aeronaves, entre otros. Eh, él es actualmente el presidente de Cluster Aeroespacial, como lo mencionamos hace un momento, es ingeniero en sistemas computacionales, máster en administración organizacional de la Universidad Iberoamericana. Pues bienvenido Oscar, Daniel Marco, por estar aquí en este espacio dedicado para eh, compartir experiencias, sobre todo, entre los dos ecosistemas que nos podamos retroalimentar sobre las experiencias que están teniendo cada uno de ellos y ver cómo podemos seguir avanzando. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante que tiene que ver con el Deep, Deep Tech. Eh, eh, Daniel Marco, por favor, nos podrías eh, comentar sobre todo qué es esta nueva tendencia, cómo nace... ¿Y cómo se está desarrollando sobre todo en el ecosistema de Barcelona? Muchas, muchas gracias. Eh, primero de todo, agradecer al Gobierno del estado de Guanajuato y a la delegación del Gobierno de, de la Generalitat de Cataluña en México la organización de, de, estos, de este ciclo de, de eventos e invitarme. Para mí es un placer poder compartir con vosotros cuál es la, la visión que tenemos con ¿no? las tecnologías digitales avanzadas o, o disruptivas. Y, y establecer lazos ¿no? de, de, de colaboración entre los dos ecosistemas. Eh, sobre la pregunta que, que me haces, creo que estamos en una, en una, en una situación ahora muy, muy, muy, muy clave y muy propicia. De hecho, la pandemia provocada por la, por la COVID-19 ha cambiado radicalmente lo que es la percepción de de la sociedad sobre las tecnologías digitales. ¿no? De golpe vimos eh, la absolutamente criticidad y lo estratégico que eran las infraestructuras y todos los servicios digitales para, para nuestros ciudadanos viviesen donde, donde viviesen. Y el, el sector digital, eh, el sector de las tecnologías digitales, se, se, com, se ha convertido, como mínimo en, en Cataluña, en uno de los eh, principales motores de, de creación de, de empleo, ¿no? lo que es uno de los motores de la, de la economía catalana. Pensar que en Cataluña actualmente la economía digital eh, está formada por unas 19.000 empresas que tienen 175.000 trabajadores y ya supone el 13% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Es, es un valor muy, muy, muy, muy relevante. Pensar que el turismo en Cataluña tiene al, alrededor del 15%, el sector agroalimentario un 16% y todas las industrias juntas cerca del 20%. Por lo que, que las tecnologías digitales ya ocupen el 13% del PIB es absolutamente esencial. ¿Y esto por qué es así? Porque desde la Generalitat, desde hace bastantes años, se lleva realizando una apuesta por la, por la economía digital, por las tecnologías digitales avanzadas eh, desde, desde, desde el propio gobierno. ¿no? Eh, pensar que actualmente las políticas digitales forman parte, están en la vicepresidencia del gobierno. Actualmente el vicepresidente del gobierno es un ingeniero informático y eh, que llevamos, ¿no? ya llevamos en el equipo trabajando varios, varios años para eh, ir creciendo ¿no? en lo que es la relevancia de estas, de estas políticas, que actualmente dedicamos un presupuesto de mil millones de euros a la digitalización del, del, del país. Igual que hace 100 años, Cataluña tuvo una revolución industrial, ¿no? a través de la llegada de la, de la máquina de vapor y la creación de todas las industrias, y eso fue la base del desarrollo económico-social, bienestar, el, el bienestar, ¿no? la sociedad de bienestar que tenemos en Cataluña es base de esa revolución industrial. Ahora... El progreso del siglo XXI viene de estas tecnologías digitales. Lo mejor que podemos hacer para nuestros ciudadanos es generar eh, estos entornos de, de trabajo y están vinculadas a estas tecnologías. Y precisamente, cuando hablamos de tecnologías digitales, las Deep Tech son las tecnologías más, más claves, porque son aquellas tecnologías que tienen una industria ¿no? detrás, que pueden generar una industria. Actualmente, la sociedad del futuro, eh, lo que es eh, hacia dónde va a ir Cataluña, se está generando, gestando en los centros de investigación, en las universidades, en los centros de innovación de las empresas y las startups de, de Cataluña y, evidentemente, de, de, todo, de todo el mundo. Por ese motivo, nosotros desde Cataluña hemos identificado algunas tecnologías como clave sobre la que impulsar este crecimiento. Y hemos, y hemos desarrollado esta, estrategias específicas en cada una de ellas. Eh, desde el año 2019, hemos puesto en marcha la estrategia de 5G, de blockchain, de ciberseguridad, inteligencia artificial y new space, que sería todo el ámbito de la nueva economía del, del espacio, que el compañero veo que ¿no? es de un clúster muy, muy relacionado con este, con este ámbito. Pues en cada una de estas, estas, estas tecnologías, que, que, que actualmente son tecnologías exponenciales, son tecnologías que han tenido un desarrollo durante muchos años y que ahora podemos decir que explosionan, ¿no? Y tenemos, a, va prácticamente al alcance de cualquier emprendedor, de cualquier empresa... Eh, tecnologías que, que eh, hace ¿no? muchos años eran inabastables para, para todos ellos. Pensar que eh, en, en este aparatito, ¿no? en el móvil, en el iPhone, eh, actualmente te, tiene 100 veces eh, más potencia que todos los ordenadores que tenía la NASA cuando lanzó el primer astronauta a la Luna. Por lo que la democratización de la tecnología viene relacionada con esas tecnologías eh, Deep Tech, ¿no? en las que eh, hemos de promover su, su, su desarrollo. Cada una de estas estrategias que impulsamos se basa principalmente en, en, en varios ejes. El primero es el ecosistema. Es súper clave e importante generar un ecosistema propicio y relación entre todos los agentes de la, de la cadena de valor. Empresas, universidades, la administración y la propia ciudadanía. Hemos de tener en cuenta el, el, el, el talento. El segundo eje es el I D. A, a invertir en investigación y desarrollo es invertir en futuro, tanto en los centros de innovación, de, de, de investigación ¿no? o tecnológicos, como en las, eh, en las empresas. El tercero es el del talento. ¿no? La, la, la, la, estamos en una economía de conocimiento y hemos de apostar por el talento desde lo que son las STEM en las, en las escuelas, lo que es la, incluso la reconversión, ¿no? el reskilling de profesionales, pero sobre todo también el talento investigador, el talento relacionado con las, con las high tech. Y una, un aspecto muy importante en este ámbito es el, la visión de género, ¿no? Cómo incorporamos a las mujeres en este, en, este, en este ámbito tecnológico, que contra más high tech tenemos, menos presencia de mujeres suele haber. El cuarto eje es el de las infraestructuras. Generar unas buenas infraestructuras es esencial para el desarrollo de las deep tech. Tenemos que tener fibra óptica, tenemos que tener 5G, tenemos que tener eh, conectividad eh, internacional, eh, conectividad satelital y, y todo esto eh, al alcance de todo el territorio. No únicamente un gran hub tecnológico en Barcelona, sino que toda Cataluña, eh, todo el Estado, consiga tener esta, esta conectividad. El, el sexto eje es el de la adopción. Generar una adopción tanto en las administraciones públicas como en las eh, industrias. A la vez que generamos eh, esta nueva industria, hemos de promover que Cataluña sea uno de los espacios más innovadores en el, en el uso de estas tecnologías. Y estas estrategias también buscan esto. Finalmente, ese ámbito es más relacionado con la regulación, con el marco eh, regulatorio, con temas de ética, sociedad y todo lo que impacta con la, con la, con la ciudadanía. Dentro de este, de este marco, que nosotros entendemos que la administración ha de ser un eje fundament fundamental en, la, en el motor de innovación. Eh, María Machucato ¿no? habla del estado emprendedor, es que la administración no solo sea que financia a las empresas o a las universidades eh, su I+D y su desarrollo, sino que sea un agente clave dentro de esta cuádruple hélice, mediante compra pública innovadora. Hemos de ser los primeros en incorporar tecnologías digitales avanzadas. Hemos de promover que nuestros departamentos desarrollen también I+D D, desarrollen más, en colaboración con los centros de, de investigación. Hemos de favorecer la soberanía tecnológica. ¿no? En Europa ahora hay una estrategia muy potente para tener tecnología propia y que esa tecnología se venda en, en todo el mundo. Y para ello necesitamos centros de investigación con una masa crítica suficiente, con una proyección internacional clave y que realicen su investigación orientada a los objetivos de país. Eso es muy clave. Hablamos de... Eh, la IME es de Mission Driven, ¿no? Mission Driven eh, y, dual, y Dual Use, que quiere, significa que... Tenemos objetivos de país promovidos por la Administración y el desarrollo de esta tecnología que, que nos sirve a nosotros para eh, desarrollar pro, programas internos, después las empresas o los centros lo pueden comercializar en todo el mundo. Y que sean centros con un impacto territorial. ¿no? El, el concepto de laboratorios abiertos de innovación es clave para nosotros. Después podemos hablar de algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha, como las áreas 5G o 5G Barcelona, que es abrir, ¿no? abrir hospitales, abrir carreteras abrir escuelas, eh, abrir puertos, ab, a, a, abrir cualquier infraestructura para testear tecnología y desarrollar conjuntamente estos entornos de, de innovación. Y en colaboración con las administraciones locales. O sea, las administraciones locales tienen el tejido local de muy de mano, pero no tienen el conocimiento tecnológico. Entonces, desde las administraciones estatales, lo que vamos a hacer es colaborar con las administraciones locales para... Eh, trasladar estos ecosistemas de, de, de, de, de innovación y también he comentado ¿no? las infraestructuras tener eh, laboratorios abiertos para todos los, los entornos una iniciativa interesante que hemos puesto en marcha de, que, que aglutina un poco todas las deep tech es el concepto de la digital Catalonia alliance que es una, una alianza de tecnologías emergentes tenemos 5g new space blockchain ciberseguridad internet de las cosas 3d printing eh, y me dejo alguna ciberseguridad. ¿Y qué hacemos? De la misma manera que conocéis las incubadoras o las aceleradoras de empresas, pues aquí lo que hacemos es un, una incubadora de un sector emergente. Trabajamos eh, como un en concepto de clúster eh, y acompañamos a las empresas, que suelen ser empresas pequeñas, en la capacitación y la formación, en la estructuración de la cadena de valor, crear alianzas entre ellas, en ofrecer laboratorios, infraestructuras que puedan utilizar y también que los diferentes segmentos, cada tecnología emergente pueda tener convergencia entre ellas. Por eso tenemos una alianza de alianzas. Y es un proyecto que acabamos de poner en marcha hace un poco más de, de un año y que está dando unos frutos muy interesantes para precisamente promover esta Deep Tech. Y una vez tenemos esta oferta tecnológica, lo que hacemos es conectarla con la demanda, ¿no? Trabajar con el Digital Innovation Hub que la Europa ha marcado, que son una especie de ventanilla única. Tú eres una pyme catalana, una empresa industrial del sector eh, de la automoción, vas a esta ventanilla única y tienes acceso a todo este ecosistema de, de innovación, ¿no? Y esto, eh, acompa el acompañamiento es muy importante. Tener asesor asesoramiento, niveles y modelos de, de madurez y todo esto... Eh, acompañado con los expertos. Al final las, las Deep Tech han, se han acelerado tanto que eh, es difícil entender para muchas eh, empresas cuál es el potencial real de estas, de estas tecnologías. Entonces, realizar workshops, eh, procesos de design thinking con estas empresas al lado de, las, de quien tiene la tecnología, la oferta tecnológica, es un poco del, lo, de los objetivos que nos estamos marcando entre, entre nosotros. Y si os parece, después podemos continuar hablando sobre algunas conc concreción de las iniciativas que, que estamos impulsando. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Daniel Marco. Pues muchísimas. Fue bastante eh, productivo eh, realmente todo el recuento que nos haces desde eh, cómo está el estatus de, de esta eh, economía digital que se está desplegando. En Cataluña, sobre todo las empresas, los trabajos que están asociados, el, el porcentaje del PIB que está eh, dentro de. de eh, el que representa el 13%. Y bueno, pues la verdad eh, es, se ha avanzado bastante. Ahora eh, quisiera preguntarle a, a Oscar, eh, desde el lado del ecosistema de Guanajuato, eh, ¿cómo, lo ve, eh, ¿cómo lo ves, Oscar? ¿Estamos en qué estatus? ¿En dónde? ¿Cómo estamos entendiendo? esta parte del Deep Tech, eh, entiendo que, eh, bueno, tú estás en, empujando también una, una industria emergente muy, muy interesante, con muchos esfuerzos, pero danos tu opinión acerca de cómo se está entendiendo, cómo estamos, en qué momento se está, se está eh, desarrollando Guanajuato y, y bueno, pues, eh, ¿qué podemos hacer para seguir empujándolo? Adelante, Oscar. Sí, muchas gracias, Gabriel. Este, no, la verdad es que en Guanajuato, bueno, tenemos que primero situarnos en, en, en nuestra realidad, qué es lo que tenemos, hacer este ecosistema, como decía Daniel Marco, de poder determinar quiénes son los actores claves y los sectores estratégicos en donde podemos utilizar. Eh, realmente creo yo que en Guanajuato, siendo la sexta economía de México y, y, y a nivel este, habitantes también, el, el, básicamente teniendo el sexto lugar, en, en, en, en más de 6 millones de, de habitantes. Creo que eso es algo muy importante, por lo cual tenemos aún, ahora sí que la fuerza laboral es muy joven. Tenemos más de 2.1 millones de habitantes, las cuales tienen una gran fuerza laboral, es una gran fuerza de pymes. Pero claro, el poder lograr toda esta transformación digital en las empresas, creo que partimos de diferentes bases y es lo que tenemos que tener una visión en macro. Eh, como lo comentaba, bueno, al final del día, este, la parte de derecha de mi cerebro está en la parte de tecnología y la parte izquierda está en la parte de aeroespacial. La verdad es de que yo teniendo la oportunidad de poder vivir el desarrollo tecnológico en un sector mucho, muy demandante y que, clase, y que es normalmente es la punta de la lanza para el desarrollo tecnológico y después se desplieguen en, en diferentes sectores, Creo que aquí en Guanajuato tenemos una gran oportunidad en la cual podamos diversificar empresas y podamos utilizar tecnologías las cuales, como decía Daniel, es, es, es muy complicado el poder entender esas tecnologías las cuales están emergiendo de una manera eh, eh, muy rápida. Creo que algo fundamental es primero tener, eh, yo lo divido en tres partes principalmente. Uno primero es educar, educar a la gente y educar a la gente no nada más me refiero a la gente eh, del talento joven que viene de las universidades. Creo que es un tema de educación también de los empresarios, es un tema de educación de las universidades, institutos tecnológicos, de poder adoptar y poder eh, generar este ecosistema de alianza para poder eh, hacerlo mucho más ágil y, y mucho más versátil, eh, el, poder, el poder adaptar estas nuevas tecnologías. Una vez pudiendo educar estos talentos y poderlos eh, eh, inmiscuir en el desarrollo de tecnologías nuevas, eh, también mucho es el tema de innovar, apostarle mucho a lo que son las incubadoras, a lo que son eh, aquellos sectores en los cuales el startup, eh, eh, realmente este sector es algo muy, muy, muy importante que creo que aquí en Latinoamérica, no nada más en Guanajuato, no nada más en México, en Latinoamérica estamos teniendo un crecimiento brutalmente grande en la parte de venture capital y de, in de inversión que viene tanto del mismo país como de fuera nada más para darte un dato de se triplicó eh, en la cantidad del 2020 a 2021 la cantidad de inversión que se metió en Latinoamérica se triplicó el número ahorita estamos por el rol el orden del de, año pasado unos por el orden de 20 billones de, de dólares en inversión de startups entonces esta parte creo que está generando una atracción la cual creo que que, que es en donde tiene eh, que ver mucho el tema de innovación. ¿Por qué? Porque yo lo veo que tienes dos, dos, dos, dos áreas o dos vertientes. Las empresas que ya están establecidas, las MIPIMES que siguen trabajando, que no están tecnológicamente, eh, eh, a, no tienen esa adaptación de, de tecnología, pues se tienen que empezar a transformar para poder brincar y diversificarse o eficientar sus negocios. Pero de, de, de la misma manera, todas esas tecnologías, eh, el Deep Tech que estamos hablando, pues bueno, viene también mucho en, en, el, en el funcionamiento y, en, y en, la, en la base y en la fuerza de poder utilizar el uso de estas nuevas tecnologías para poder este, pues generar nuevos negocios, que es al final del día lo que estas startups nos están generando. Creo yo que, que el tema, y lo estamos viendo claramente, la generación, por ejemplo, hablemos de los unicornios aquí en Latinoamérica, ha tenido un crecimiento brutal de un par de años a lo que ahorita están teniendo. Justamente el tema todo lo del fintech, e-commerce y logística, que nosotros siendo un, un centro logístico eh, aquí en Guanajuato, en donde somos el corazón logístico del país, en realidad tiene un potencial muy grande. Entonces, creo que el tema de innovación hay tantos sectores y tantas áreas de oportunidad en donde si juntas estas áreas de oportunidad y esta este, falta de optimización o falta de adaptabilidad en los negocios tradicionales a las nuevas tecnologías, vas a poder generar muchas oportunidades de negocio que se puedan este, tangibilizar. Y como lo decía, estábamos hablando de la educación, estábamos hablando de la innovación y el tercer punto es el tema de el poder crear cosas, el poder tangibilizar las cosas, porque de nada nos sirve incubar, generar, tener, si no hacemos que la caja registradora básicamente eh, eh, suene y que hagamos que realmente las empresas crezcan y que las MIPIMES crezcan y los nuevos eh, eh, recursos o los nuevos negocios se generen. ¿no? Entonces, creo que es importante hacer este ecosistema en donde se unan los diferentes actores, y tiene que ser muy ligado a la parte productiva, a la parte industrial, que es la parte que en sí yo represento. Pero, pero también está la parte de instituciones académicas, este, centros de desarrollo tecnológico, eh, está la parte de gobierno. Pero algo muy importante también es la sociedad. La sociedad se tiene que subir a este carril para poder eh, eh, diversificarse. Eh, está muy de moda el tema del reskilling y el upskilling. Es algún tema que se tiene que empezar a desarrollar, porque aunque tú tengas las macro tendencias en donde, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el desarrollo tecnológico. Pero después de la pandemia y de lo que vivimos de, de, de, del COVID-19, eh, pues bueno, hay mucha gente que se tiene la necesidad ahora y tenemos que encontrar esos pasos de hacer... Ahora sí que quick wins, tanto en el short term como en el long term, para poder lograr esta diversificación y este crecimiento como economía, en este caso de Guanajuato y en el caso de México. ¿no? Pero creo que, que hay una gran eh, área eh, de oportunidad, pero tenemos que diversificarlo y partirlo en diferentes áreas, porque hay... Hay empresas las cuales tienen muchos años laborando, pero estas, mi pymes, tienen que diversificar y ellas es muy difícil adaptar. Entonces, esa plataforma base de, de, de adaptación tecnológica no se tiene y hay que trabajar en esa área. Pero al mismo tiempo, es la parte de las startups que están utilizando todas estas tecnologías nuevas este, y que de cierta manera se está eh, eh, fluyendo... Eh, eh, la inversión y el capital para poderles invertir tanto desde capital ángel o, o capital semilla hasta los crecimientos de, de las series y de las rondas, creo que es algo muy importante que tenemos que, que impulsar desde, desde nuestra trinchera. ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Eh, sin duda, eh, resalto lo que comentas acerca de que la educación es clave, sobre todo en esta parte de conformar un ecosistema de innovación eh, y emprendimiento sólido, eh, es, es importantísimo. Creo que tenemos muchas áreas en común con Cataluña, como ya lo comentaste. Y bueno, ahora aprovecho para, para preguntarle a Daniel, este, desde que empezó su plática, me quedé con muchísimas granas, ganas de poderle preguntar cómo poder, este, que nos pueda comentar sobre las experiencias que están teniendo, sobre los programas que ya están teniendo eh, en Cataluña, sobre todo lo que nos comentabas y también comentaba también Oscar en un momento, sobre cómo involucran a la ciudadanía en estos procesos de innovación, eh, los procesos de innovación, los laboratorios de innovación abierta. No sé si nos puedas comentar cómo hacen esta parte, qué resultados les ha dado y qué experiencias podemos aprender de esto. Sí, mira, nosotros eh, al final... Cualquier ciudadano ¿no? eh, forma parte del, del, del ecosistema. ¿no? nosotros Cuando, cuando pensamos en, en las políticas digitales y en cómo tenemos que impactar, hemos de pensar eh, evidentemente en los profesionales del ámbito digital, pero también pensamos en los servidores públicos, ¿no? los, los médicos, los maestros... Los, eh, la policía o los bomberos, también eh, en las, cualquier emprendedor o, o, o, las, o las personas que están en, en, una, en una pyme y finalmente pues eh, todo el ecosistema ¿no? de, de, de ciudadanía, pues la, la juventud o otros, otros entornos. Entonces, cuando tú piensas en, en que tú desarrollas políticas que son democráticas, no es decir abiertas a, a todo el mundo, es cuando eh, buscamos esta involucración. Entonces, Hemos generado, por ejemplo, a nivel territorial, unos proyectos que llaman colaboratorios, ¿no? que se basan en el concepto este de la cuádruple hélice, que es tener la administración pública, tanto local como, como, como estatal, la, la academia, ¿no? lo que son las universidades, centros de, de, de innovación, de, de investigación, las empresas, que pueden ser grandes empresas o pymes, y que pueden ser tecnológicas o no tecnológicas, y, y la ciudadanía. Normalmente la ciudadanía es difícil que participe directamente en... Eh, en en, como, como ente, entonces lo que hacemos es incorporar a las entidades sociales, pues asociaciones de vecinos o asociaciones culturales, que son las entidades sociales que suelen aglutinar a la, a la ciudadanía. Y, y con estos diferentes agentes, entonces, promovemos lo que son pro, programas de, de innovación. ¿Y qué manera hay para poder involucrar a la ciudadanía? Identificar problemáticas que tienen eh, Hay una necesidad de un cambio en el modelo económico de un territorio por la transición energética. Pues teniendo en cuenta este reto, vemos cuáles son, ¿no?, qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer las universidades, qué puede hacer la ciudadanía, cómo pueden involucrarlos. Entonces, delante de este debate es cuando los emprendedores o los innovadores generan estas soluciones que impacten en, en, en, en los retos que tienen en realidad la, la ciudadanía. Entonces, no generas ideas por, por ti todas las, y después las testeas o las pruebas en un territorio, sino que son ideas que salen de este debate entre todos los, los agentes. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es el de la, las áreas 5G. Ahora viene todo el despliegue de tecnología 5G. El despliegue de tecnología 5G eh, puede haber dos maneras de hacerlo. Pues te, los operadores ponen la red, empiezan a ir a comercializar los servicios a las empresas que, que bien bien no saben qué hacer con ello. O... ¿Qué hemos hecho en Cataluña? Hemos creado por diferentes zonas territoriales, ocho áreas eh, en, en, en todo el territorio, donde, por cada área, cuáles son sus segmentos, sus sectores específicos, que pueden ser sectores productivos, como el agroalimentario, el petroquímico, el industrial, o sectores sociales, como puede ser el socialitario, el talento, vivir en el mundo rural, que es donde involucras a la, a la ciudadanía. Entonces, Hacemos unos workshops de trabajo con todos estos agentes, lo mismo para de de detectar problemas, generar soluciones, ayudamos a prototipar estas soluciones y después eh, se enlaza. Entonces hay un, por una fase el, el diseño de lo que es la solución que es colaborativa y después el, la fase de incubación de esta, de esta solución. Que eso sí que ya lo trabajamos con los emprendedores, ¿no? con los que se han comentaba Óscar. Al final la clave aquí es que salgan empresas que sean capaces de desarrollar, que pueden ser empresas que diversifiquen, que tengan... Eh, empresas, hay empresas muy, muy potentes en Cataluña y que no incorporan la tecnología para do, desarrollar los servicios o, o, o puede pasar que haya nuevas, nuevas ideas de, de emprendimiento. Y eso no solo puede pasar en Barcelona, que es el gran hub eh, digital, sino que miramos que pase más cerca de eh, donde viven los ciudadanos. Ahora con todo el ámbito del teletrabajo, el ámbito de... De, nosotros en Cataluña hemos hecho una, una apuesta muy importante por el desarrollo de la fibra óptica, el año que viene todos los municipios de Cataluña tendrán conectividad de fibra óptica, 950 municipios de Cataluña tienen conectividad de fibra óptica con una red desplegada por la, por la administración pública y después los operadores dan el servicio sobre, sobre ella, entonces teniendo infraestructuras, teniendo modelos de innovación y teniendo talento que también es, la, es el otro clave, trabajamos con los eh, las escuelas y centros de formación profesional del territorio para que incorporen estas nuevas tecnologías eh, es la manera de que, que, que miramos de, de involucrar a la, a la ciudadanía, que no es fácil porque al final lo que has de buscar es que que, que, que, que que vean el, el, el retorno no es, un, no es un proceso de participación ciudadana, ¿eh? donde yo voto eh, y alguien hace, hace otra cosa, no, no, aquí hay un proceso de, de implicación territorial y por eso las las entidades sociales del territorio ayudan, ayudan, ayudan mucho para, para desarrollarlo. Gracias Daniel Barco, sin duda hay un proceso, preguntarte, hay un proceso de formación para estos cuadros sociales en donde, eh, digo, entiendo que eh, no nomás es que se sienten y digan, bueno, pues yo siento que podemos hacerle así y así, sino que también creo que hay un proceso de formación de estos cuadros sociales. Eh, no sé si nos puedes comentar brevemente al respecto. Sí, claro, nosotros lo que... De hecho, aquí hay, hay, hay toda una filosofía detrás ¿eh? del concepto de la innovación social digital y eh, suelen ser conocimientos que están en, eh, controlados por muy pocos. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es formar a los agentes territoriales para que ellos sean capaces de desarrollar ese tipo de, de, de, de dinámicas. Tenemos una oficina técnica, que es lo que yo decía, desde en el ámbito del gobierno y con centros tecnológicos expertos en este ámbito, son los que podemos ir generando las, las metodologías y la formación a otras entidades para que a su vez ellos realicen las actividades. Por lo que formar a formadores es una de las eh, principales actividades que hemos de hacer. Igual que eh, ¿no? cuando queremos hacer políticas STEM en las escuelas, formamos a los profesores para que incorporen robótica o programación en las escuelas, en el ámbito de la, los, las, las entidades de, programa, de promoción económica. Todos los municipios tienen su pequeño centro de promoción económica, ¿no? que, que, que promueven el comercio, que promueven el turismo, que promueven las pymes de su territorio. Pues para pasar de eh, generar solo ¿no? eh, las, las, las dinámicas clásicas a estos modelos, hay que formarlos eh, y de hecho tenemos incluso un máster en innovación social digital que se desarrolla en la universidad para quien quiera ir un poco más, más, más allá, con formación reglada sobre este ámbito y que se está promoviendo en, en muchos entornos de... De, de, de innovación, que no solo han de aprender las entidades más cercas al ciudadano, sino muchas entidades que hacen innovación clásica, centros de I más D que son laboratorios cerrados y que lo que han de hacer es abrirse y, y, y, y, y no estar solo pensando en qué es el investigador eh, de manera aislada lo que necesita o quiere hacer, sino qué está pidiendo la sociedad y qué retos tiene que, que resolver. Es muy importante el concepto este de pensar global ¿no? y actuar local, pero también hay que hacerlo al revés, ¿eh? es que eh, identificar retos locales y de, de eso salgan soluciones que se puedan exportar a todo el mundo, por lo que aquí hay un modelo bidireccional ¿eh? de, de conexión con el mundo. Ok, muchas gracias Daniel Marco. Pues bueno, eh, sin duda hay una, una experiencia muy rica y una trayectoria interesante que revisar eh, con Cataluña. Y ahora vamos con Oscar. Oscar, eh, mencionábamos anteriormente sobre las eh, diferentes implicaciones que tiene el área normativa, la infraestructura, ya mencionábamos sobre los diferentes modelos de negocio, los talentos. En esta, en esta parte, como grandes bloques que podríamos estar eh, revisando y adecuando para que, por ejemplo, esta nueva área del New Space Economy podría, eh, des, eh, ahora sí que despegar eh, ¿Cómo ves dónde estamos? ¿Qué, qué podemos hacer? Eh, entiendo que, en este sentido, el Deep Tech también implica este, pensar o diseñar soluciones que hagan que, que la gente pues, eh, tenga un mejor, una mejor calidad de vida eh, enfocando eh, las soluciones a problemáticas muy puntuales. En ese sentido, eh, si tú pudieras eh, decirnos en, en tema de normativa o en tema de infraestructura, eh, ¿Cómo estamos para empujar estos nuevos segmentos tecnológicos? Fíjate que depende mucho el tema normativo, depende mucho en qué sector estés. Por ejemplo, aquí en el tema aeroespacial, en donde yo, bueno, básicamente estoy metido al 100%, la verdad es de que el tema normativo no está permitiendo... Entrar con nuevas, con el desarrollo de tecnología. ¿Por qué? Porque tiene que probar muchas veces, tiene que estar, tiene que tener dos, tres sistemas, eh, los cuales sean. Este, complementarios y que de cierta manera uno puede reemplazar a otro con el tema de seguridad aérea y cosas de esas. La verdad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahorita, el tema del 3D printing y todo lo que es la manufactura aditiva en metales que ya estamos nosotros desarrollando aquí en, en, en Guanajuato. Este tema, pues bueno, podemos comenzar ahorita con temas de herramientales, de moldes, de cosas de esas, pero si te quieres meter al tema médico, al tema este, eh, odontológico, te necesitas tener cierto cumplimiento de de, de, de cierta reglamentación, pero si tú te vas a la espacial, todavía no hay incluso una reglamentación escrita de cómo puedes utilizar estas tecnologías, ¿no? Entonces, creo que depende mucho el tema de, de cómo se va a empezar a diversificar y creo que tenemos que comenzar con la aplicación de tecnologías a lo mejor en, en, en sectores o en grandes sectores los cuales son altamente o tienen altas deficiencias y que las puedes mejorar con la aplicación de, de, de, de tecnologías no tan complicadas. Te voy a poner un ejemplo aquí en Guanajuato que es el tema del agro. El tema del agro aquí en Guanajuato es, es, es una de las grandes economías que mueve al Estado, pero la verdad es de que está bajamente tecnificado o al menos a gran escala. Entonces, creo que empezarle a meter el tema de robótica, o sea, los nueve pilares de la industria 4.0, poder identificar cuáles de aquellas eh, tecnologías son fácilmente aplicables. Y nuevamente, podemos poner corto, mediano y el largo plazo, pero creo que para poder hacer que la economía crezca de una manera exponencial y de una manera rápida, es identificar ahora sí que lo que le llaman en Estados Unidos los, long, los long, low hanging fruits, que es aquellas adiciones o valores que puedes meter en sectores lo que, los cuales son de baja tecnificación, que están poco reglamentados o normados pero que puedes a, eh, aumentar su productividad utilizando este, tecnologías, por ejemplo hablaba eh, Daniel sobre el tema de blockchain el, el, el tema por ejemplo de realidad aumentada o el tema de a lo mejor la automatización, procesos robótica y cosas de esas, creo que hay que hacer una matriz, de hecho por ahí, eh, World Economic Forum sacó un, una matriz en la cual determinaba los diferentes sectores, las diferentes tecnologías y la aplicabilidad en el corto, mediano y largo plazo que pueda llegar a tener un impacto. Entonces, creo que cada uno desde su sector o desde su región, en este caso aquí en Guanajuato, es identificar aquellos sectores los cuales eh, tienen eh, poca normatividad, y poder aplicar estas tecnologías las cuales se puedan eh, desplegar de una manera efectiva y rápida para poder generar un, un derrame económico de cierta manera a, a, en el corto plazo. ¿no? También hablaba mucho del tema del reskilling y upskilling. No nada más es en la tecnología. Yo veo todo el tema de desarrollo tecnológico como una plataforma cross -sectorial. Esta es ya... es, es, es, es una pues básicamente un, una plataforma con la cual los diferentes sectores se tienen que montar y entonces comenzamos con esa diversificación. En nuestro caso muy puntual estamos trabajando arduamente aquí en el estado y creo que, que, que, que en el país con los diferentes clústeres y las diferentes este, eh, federaciones en poder diversificar empresas las cuales están enfocadas en el tema automotriz y cómo lo podemos migrar a la entonces Creo que esa parte de la diversificación es importante. Cómo llevarte desarrollos tecnológicos que utilizas a lo mejor en la automotriz o en la aeroespacial, llevártela al tema del agro. Porque al final del día, ya con todo este tema logístico de movilidad, que al final del día se va a ir conjuntando, se va a ir achicando, porque con los Ibitos y con todo lo de los vehículos, este, básicamente aéreos, que básicamente se van a unir con el tema de, de movilidad comunitaria y la movilidad básicamente regional eh, eh, va a poder diversificarse. Entonces, creo que el, el uso de aplicaciones eh, y tecnología, sí definitivamente hay un corto plazo en donde hay muchas áreas de oportunidad en donde puedes diversificar tecnologías de un sector a otro, pero el tema de normatividad creo que nos va a dejar cortos el cómo poder aplicar estas tecnologías, principalmente en los sectores de alta especialidad, ¿no? en donde pues, salen diferentes formas o diferentes eh, eh, eh, metodologías o diferentes procesos o diferentes usos de las tecnologías en sectores que no te lo están dejando utilizar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos ahí, eh, en las grandes, eh, poniéndote el ejemplo, el tema de tecnología aditiva para, para el tema aeroespacial, la verdad es de que nos va a tomar un buen rato llegar, pero una vez que se llegue a eso, creo que, Va a haber un cambio de paradigma eh, súper grande. Entonces, este, creo que por ahí eh, eh, la te el tema de normatividad nos va a empezar a limitar un poco, eh, pero tenemos que ser nosotros con el desarrollo tecnológico ir empujando también a los entes que generan estas normativas para que se adapten, ¿no? Sí, sin duda, Oscar. Muchísimas gracias por esta eh, eh, visión que tienes. Y ahora eh, preguntarte en esta, en esta tendencia, ¿cómo visualizas eh, eh, que entremos a esta nueva industria aeroespacial? Es decir, eh, creo que hiciste un, un muy buen recuento de cómo está recomponiéndose el, el sector, la industria, eh, los retos que enfrentamos en materia normativa. Eh, eh, quizás escuchar un poco de ti acerca de los retos que tenemos en temas de infraestructura, y eh, si esto eh, va con un, con un plan estratégico, ¿cómo visualizas que estemos ya en Guanajuato en, esta, en unos 10, 15 años en esta materia? Fíjate que aquí la clave, creo yo, que va a ser mucho el tema de la aplicación de estas tecnologías a los nuevos sectores. Nosotros estamos trabajando muy fuerte aquí en Guanajuato para... porque, claro, somos un país en donde principalmente estamos enfocados a la manufactura, claro, pero... Aquí la clave es, este gran músculo de mi pymes que tenemos en el Estado, en el, en el sector a, a automotriz, poderlo migrar al tema aeroespacial. Ya estamos trabajando en ello, ya hay varios casos de éxito en donde lo estamos logrando hacer. Nuevamente, ligado a la normativa, no podemos brincar a una empresa que automotriz a, a que tenga eh, la certificación NARCA para poder hacer desarrollos aeroespaciales de un día a otro. Es un proceso evolutivo, pero creo que como tenemos que comenzar con aquellos productos y servicios de baja normatividad o baja certificación para poder ir generando este conocimiento y este paso. Ahora, algo también muy importante es tenemos que unificar la cadena de suministro, lo cual actualmente está muy diversificado. Si empezamos a generar componentes los cuales tengan un mayor nivel de complejidad y no nada más eh, tengan recubrimientos térmicos o tengan inyecciones de plástico o metal o tengan maquinados, sino empezamos a realmente unificar y ese es creo que el, eh, uno de los eh, retos que tenemos y que estamos trabajando en ello es generar este ecosistema colaborativo el cual las diferentes eh, industrias hablen y se complementen y no nada más a nivel este, tecnología, sino a nivel incluso idiosincrasia. Muchas veces los empresarios eh, tenemos esa visión de solamente hacer lo que podamos en, en, desde nuestro silo, nuestro este, área de confort. Pero cuando tú encuentras a un ecosistema de diferentes empresarios que tienen diferentes capacidades y diferentes fortalezas, y las empiezas a unir en estos centros eh, colaborativos, creo que se pueden detonar eh, crecimiento económico exponencial porque entonces puedes eh, generar una cadena de suministros de mucho mayor valor agregado. Gabriel, si, si me permites. Sí, claro. Yo, yo, yo quería comentar, porque estoy muy de acuerdo con lo que comenta Oscar, de, de, del ámbito del, de esta nueva industria, del de de ámbito aeroespacial y, y la relación que pueda tener con sectores clave como también en Cataluña como el de la, de la automoción yo si, si os parece os explico un poco también que, que, la, nuestra, que, que hemos vivido ahora en los dos últimos años con una nueva estrategia que hemos puesto en marcha vinculada al new, al new, al new, a la New Space Economy ¿no? porque nosotros sí que somos un, un centro digital muy, muy potente, en cambio en el ámbito del, del, del espacio eh, todo y tener empresas eh, muy relevantes y claves no somos un hub eh, aero, aeroespacial, casi ¿no? como tenemos muy cerca Toulouse o, o, o otros lugares en, en España. Pero sí que teníamos unas universidades muy potentes, de hecho, prácticamente todos los ingenieros espaciales de, de Cataluña se llevan a, tra a trabajar a la ESA o, o, o, o fuera, no, no habían empresas aquí con las que trabajar, y eh, teníamos eh, un ecosistema digital fuerte. Entonces, todo el proceso, ¿no? este ámbito de la nueva economía del espacio, que lo que hace es unificar toda la digitalización de este sector con la capacidad de miniaturización ¿no? de, de componentes para generar estos nanosatélites, ¿no? que son mucho más baratos, un ciclo de desarrollo muy elevado, que es muy propicio para el concepto de las startups. Ahí vimos que sí que teníamos un, un espacio y un hueco. Y hace cuatro años empezamos a trabajar para crear ¿no? esta estrategia, este, este ecosistema. Hemos, eh, también como generalidad, Lanzado licitaciones para hacer una constelación de nanosatélites, tanto de IOT, de, de comunicaciones IOT, como de observación de la, de la Tierra, y de eh, mirar de ayudar a, a estructurar este ecosistema. También tema de pequeños lanzadores, con centros de, de, de testeo, y bueno, al final, inversiones relativamente pequeñas para este sector, que quizás seguramente los grandes players, que les cuesta mucho... Eh, maniobrar porque los costes que tienen para cualquier operación no se les adapta a este ámbito nosotros que partíamos prácticamente de cero no, no es de cero pero con muy poca estructura hemos entrado en un nuevo mercado y estamos generando de hecho actualmente tenemos cerca de unas de un centenar de empresas dentro del sector espacio que nos han dicho que la, la, la, la previsión es que en, en tres años multipliquen por cuatro su facturación y su y su de trabajo por lo que es un sector de crecimiento brutal y aquí apoyaremos a la generación de nuevas empresas y que estamos viendo que estas nuevas startups saben de innovación de digitalización pero no de fabricación entonces juntarlos con empresas clave como el sector de la automoción los sectores industriales que tenemos capacidades que no saben tanto de innovación y digitalización y crear esa integración esto lo que decía Oscar de estructurar una cadena de valor y una cadena de suministro potente dentro de la región es clave. Y yo creo que dentro de esta nueva economía del espacio es mucho más viable hacerlo que dentro de las grandes misiones aeroespaciales eh, que necesitas tener evidentemente a, los, a, la, a las grandes agencias eh, de, detrás. Y aquí es un, un camino que nosotros estamos recorriendo y que ya tenemos, de hecho lanzamos los dos primeros satélites en un año. O sea, desde que aprobamos la estrategia, en un año teníamos un satélite en marcha, que eso es absolutamente clave. Increíble, ahora este año lanzamos el segundo y tenemos unos 14 ya programados para los próximos 5 años, por lo que aquí también es una, yo creo, que una, una, un sector en, que, en el que se juntan muchas tecnologías, inteligencia artificial, 3D printing, IoT, es brutal la capacidad que tiene y el impacto de servicios que se podrá dar en todo, en todo el mundo, por lo que aquí también tenemos otro ámbito, yo creo, de de trabajo y colaboración muy interesante entre Guanajuato y, Catalu y Cataluña. Sí, fíjate que complementando un poquito nada más, un dato de lo que estamos nosotros identificando en el sector, esto, hay una gran oportunidad de negocios de mil millones de dólares de importaciones, sustitución de importaciones, porque del extranjero nos mandan, importamos básicamente componentes, les hacemos un tratamiento o les hacemos una modificación y los reexportamos otra vez. Entonces, en lugar de generar esta cadena de suministro de valor agregado en donde podamos sustituir estas importaciones, es decir, oye, no me mandes el componente y yo le hago el tratamiento térmico y te lo regreso. O sea, dame las especificaciones y comenzar, creo que mucho aquí en Guanajuato, el tama del, del Valle de la Mentefactura, el cómo comenzar con el tema del, de, de la base, de la generación de este conocimiento desde abajo el tema del diseño y rediseño, por ejemplo, el tema del 3D printing, todo lo que ya no es suficiente decir, oye, pues ahora voy a imprimir una parte que se, se, se ensamblaba, es rediseña el, componen el componente y entiende cómo está el sistema y el subsistema para que rediseñes eh, eh, los componentes de manera de, eh, eh, que con el 3D printing te lo puede eh, facilitar sí. Entonces, esa, esa área de oportunidad es súper grande y creo que la colaboración en, en diferentes aspectos creo que con España puede ser magnífica. La verdad es de que tenemos una mano de obra, creo que aquí en Guanajuato, muy joven, y creo que eso es lo que está generando el flujo en sí en Latinoamérica, pero en México, el bloom de las, de las, de las startups. Estaba viendo por ahí el dato que básicamente por qué México y Colombia y Chile son las principales que han tenido ahorita un boom antes estaba Brasil y Argentina, pero porque lo que pasa es de que es la plataforma para subir a Estados Unidos donde está el mercado. Entonces, eh, toda esta, eh, esta innovación que se está dando se está enfocando mucho en México y si tú ves en los últimos dos, tres años la cantidad de, de, de unicornios que han ido saliendo ha, ha sido muy, de una manera muy dinámica. ¿Por qué? Porque como que se estaba generando uh, el caldo de cultivo y ahorita es en donde justamente estamos viendo esa, esa expansión, ¿no? Perfecto, Oscar, pues muchas gracias, muchas gracias a ambos, Daniel, Marco. Estamos llegando al final de la transmisión y bueno, eh, creo que hay muchas, muchos temas que han quedado todavía por, por platicar, por conversar. Eh, yo te preguntaría, Oscar, eh, eh, mencionaste que pues hay varias áreas de, de, de, de interés para poder desarrollar con, con Cataluña, eh, en tema de talento, en tema de experiencias de política pública, en tema de, de diferentes... ¿Cómo eh, visualizas eh, que podamos seguir esta conversación, este, estos esfuerzos? Eh, eh, sin embargo, este es un, eh, sin duda este es un espacio, pero habrá más espacios seguramente que tú has pensado en los que podamos colaborar con Cataluña. Eh, si nos puedes decir tu, tus últimos eh, highlights de, de, la, de la conversación y bueno, ¿qué sigue en la colaboración con Cataluña? Creo que desde, desde nuestro punto de vista la apertura es total, nosotros lo que tenemos que es, es que buscar alianzas estratégicas. Yo de lo que estoy convencido, y te vas de lo micro a lo macro, realmente desde, desde nuestro propio nicho, si tú hablas con tu vecino, hablas con tu pariente y ves las, las, eh, eh, eh, las fortalezas y las unes, creo que puedes generar mucho más. Y creo que a nivel macro, cuando tú ves diferentes sectores, y en el caso de Cataluña, que es un ecosistema el cual está mucho más establecido, tiene ciertas estructuras, pero que nosotros tenemos ahora sí que el, el, el, el, el, el, el, el ADN de, de poder generar, y con el Valle de la Mentefactura que se está gestando aquí en Guanajuato, creo que meterle un componente de, de adición, el tema del talento en Guanajuato, creo que es efervescente, el... el Tú ves a los chavos, a mí me toca, de hecho, eh, eh, desde mi, mi, mi, mi negocio, desde el clúster, estar fabricando estos talentos. Creo que la materia prima la tenemos ahí. Ahora, es parte de generar a nivel gobierno alianzas y a nivel este, industrias alianzas para poder impulsar este talento. Entonces, creo que la parte del talento la tenemos, la parte de innovación, y creo que la parte de Cataluña ya tiene una madurez mucho más estructurada en la parte de innovación de estos segmentos y creo que esa colaboración pudiera ser bastante, bastante este, rica ¿eh? y pudiéramos este, ahora sí que potencializar y aparte pues el tema idioma y el, el tema este, eh, cultural también tenemos mucho acercamiento a mí me ha tocado trabajar mucho bueno, con escandinavos, con asiáticos con, y siempre cuando tú te sientes en, en, en, en, una, en un nivel cultural cercano es, es, es mucho más fácil, ¿no? Gracias, Oscar. Y bueno, eh, antes de terminar, me comentan que hay unas preguntas de, de la, del auditorio. Si las podemos poner para, para visualizarlas. Bien, eh, nos comenta Jorge Carlos Eladio Ortiz Martínez. Dice: En el tema agro, ¿consideran que hay espacio para la investigación científica o uso de tecnologías? Dado el crecimiento exponencial del sector, cada vez más se usan herramientas para el campo. Y bueno, es uno de los primeros temas que se abordaron eh, en el tema de cómo eh, pues, integrar tecnologías en el, en el sector agroalimentario. Bueno, no sé si aquí eh, nos... Total, Totalmente. Antes, de Oscar, Oscar lo, lo comentaba. Eh, nosotros estamos trabajando con la utilización de drones... Eh, para la agricultura de, de precisión, todo lo que es eh, tratamiento de inteligencia, inteligencia artificial, ¿no? para la, la, la, la detección y los tratamientos que pueden tener los, los cultivos, T ámbito de, de, de sensorización eh, y de irrigación automatizada. Después, ya Oscar también ha dicho temas de robótica, que esto quizá ya, ya hay, ¿eh? ya, ya, ya tenemos de hacer algunas pruebas piloto de, de, de robots que son capaces ¿no? de identificar el estado de madurez de. De, de, el caso nuestro que tenemos aquí es la, la, la fruta, ¿no? el, melo, el, melo, el, melo, el melocotón y identificar en qué momento están. También utilizamos sistemas que estamos probando de que le llamamos de, como el, el remote expert, ¿no? poder tener en, en el campo con unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, un experto en remoto que sea capaz de pues, algún tratamiento de hacer, alguna poda especializada o algún ámbito de este de, de determinado y Muchas, al final, muchas, muchas tecnologías que, y yo hablo solo de la parte digital, que aparte hay toda la parte de investigación más asociada a, otro, a, otros, a, otras, a otras tecnologías, pero con todo el desarrollo de la, de la conectividad ubicua y de la inteligencia artificial, hay mucho campo por, por, por realizar. Fíjate que aquí complementando, aquí en Guanajuato justamente tenemos algo muy similar, pero con el tema de berries, el tema de brócoli, el tema de agaves… Que, que es, bueno, básicamente uno de los, de, la, de, de, de, de los ecosistemas que hay acá. Pero lo que hemos desarrollado incluso son proyectos, y yéndonos es aquellas metodologías y algunas tecnologías que utiliza, por ejemplo, NASA, para el tema de desastres, para el tema de proyección y utilizar este, inteligencia artificial y machine learning para proyectar y futuriar en, en, en lo que va a pasar en el tema de mantos acuíferos, en el tema de mares, justamente lo estamos tropicalizando para el tema agro en, a nivel más local El uso de drones, el uso igual de, de, de, de eh, eh, identificación de imágenes y patrones con, con metodologías de inteligencia artificial, lo mismo que decía Daniel, eso, eso es algo que es un ejemplo claro y vívido de cómo puedes utilizar todo esto para el tema agro y que en algunos es mucho más complicado como el tema de robótica definitivo, pero hay algunos otros que no son tan, y es solamente tras es brincar la tecnología de un lado a otro y encontrar este, nichos eh, muy específicos. ¿no? Pero sí, de acuerdo. Ok, muchas gracias a ambos. Y bueno, pasamos pues a la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Eh, dice Alfonso Bonal: ¿qué tan viable es implementar el Deep Tech en startups en Guanajuato? Me refiero mucho a la infraestructura informática y de sistemas si es posible darle viabilidad, comenta. Yo yo definitivamente, a ver, yo creo que aquí siempre es posible porque ya con toda la globalización que tenemos, con el tema de cloud computing, o sea, realmente la infraestructura, sí, como platicaban, el, el tema del 5G que lo tenemos que utilizar, pero... Yo creo que en Guanajuato, en, en, en las ciudades eh, que, que tienen todo este apoyo tecnológico, León, El Águila, Cuatro, etcétera, o sea, yo creo que definitivamente es, es muy viable poder utilizar estas tecnologías y poder hacer eh, la aplicación de, de, del Deep Tech en, en empresas guanajuatenses, definitivamente. Ahora, tenemos un gran trabajo que hacer, es el, el tecnificar y hacer todo el tema de transformación digital de las pymes existentes. Pero el tema de startup y el ecosistema de innovación eh, de nuevas tecnologías, definitivamente. Ahora, algo muy claro es, no tenemos siempre que reinventar el hilo negro que ya está hecho. Hay muchas tecnologías que existen y que se pueden utilizar, pero lo importante es hacer el modelo de negocio para poder utilizar las tecnologías, porque a lo mejor no nos tenemos que ir a competir a... Uh, con, con modelos o de inteligencia artificial que desarrolla Google. Hombre, utilicemos y podemos utilizar estas tecnologías, no desarrollarlas desde abajo, porque nunca nos vamos a poder a competir, pero poder tener un time to market mucho más rápido para poder resolver un problema. Y eso es lo importante, es tener esta creatividad para desarrollo de soluciones y modelos de negocio. Muchas gracias. Y bueno, eh, creo que ya llegamos hacia el final de la, de la transmisión. No sé si gustan, eh, al final me gustaría que quisiera eh, que comentáramos los últimos eh, consejos que pudiéramos tener, tanto de Daniel como de Oscar en temas de consolidación del ecosistema de innovación. Daniel, ¿qué, qué recomendación darías en términos, tú mencionabas en un inicio, que eh, eh, un agente importante pues, es la administración pública, ¿Qué recomendaciones darías a estos actores, a estas instituciones, al fortalecimiento de instituciones para el servicio de la consolidación de un ecosistema sólido, fuerte como el que tiene ustedes? Perdón, creo que no escuchamos. Daniel, perdón, no, no te escuchamos. Seguimos, seguimos sin escucharte, Daniel Marco. No, no se escucha. ¿Me escuchas a mí, Gabriel? Sí, eh, te escucho, Oscar. Yo eh, quizás daría dos consejos. ¿Vale? El primero es el de eh, apostar por la gente. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Ya, ahora sí. A lo mejor. Sí, se bajó un poquito el Te escuchamos bien, Daniel Marco. El consejo es el de eh, apostar por la gente, apostar por, por, por el talento. No, ah, perdón, no sé. Sí, te escucho. Pero bueno. Hola, hola, hola, me escuchas. Eh, te escuchamos ¿Sí? un poco cortado, Daniel Marco. Vale, vale, perdonad. Eh, lo que decía, voy a dar dos, dos, dos ideas. La, la primera es eh, apostar por la gente, o sea, lo, lo máximo, la formación, establecer eh, ámbitos de formación para la juventud más, para que los empresarios entiendan la tecnología. Y, y el, el, el, el, el primero es este. Y el segundo es la colaboración de los diferentes agentes. Trabajar crítica, que haya administración, empresas los diferentes agentes trabajando juntos porque si generamos muchos proyectos aislados no tenemos impacto, si buscamos proyectos grandes, proyectos eh, tractores, es la, la clave para la, la innovación y con estos proyectos tractores ya se generan después lo que son los ecosistemas pero hay que tener, diríamos, un poco de punta de lanza como, como región Muchas gracias, Marco y bueno, pasamos a, a, ahora con Oscar para que nos dé sus comentarios finales acerca de cómo consolidar un sistema de innovación y emprendimiento en Guanajuato. Adelante, Oscar. Yo fíjate que a los empresarios o a los startuperos o a la gente en sí, que, ¿qué hacer? Yo la verdad es que les recomiendo que se, se acerquen a idea Guanajuato. O sea, creo que han generado un ecosistema a nivel estatal bastante potente. Tienen un start, eh, un, una base muy, muy interesante Ahí con el Valle de la Mentefactura, en donde se tienen diferentes áreas, incubadoras, mentores. Y creo que si uno quiere incursionar en esa parte, eh, creo que sería un buen punto de, de inicio. Eh, y también, eh, como, como comenta Daniel, este, tenemos que generar un ecosistema en donde todos sumemos. Tiene que a lo mejor haber algún regidor o algún ente, y no nada más uno solo, puede haber varios, pero tiene que haber quienes lleven la batuta de los programas para que se lleve un orden ¿no? y te tenga un acceso tanto al, a, la, a, la, a las cuatro hélices. Pero, pero creo que un, un inicio para, para que cualquier emprendedor que esté en Guanajuato y que tenga ganas de incursionar en ciertas áreas y tenga ideas o tenga ya prototipos, creo que unirse al Valle de la Mentefactura es, es una plataforma en la cual eh, yo ahí soy mentor y la verdad es de que me ha sido muy rico el, el, la experiencia de estar ahí. Y, y creo que sería un buen punto de inicio. Muchas gracias, Oscar Y bueno, pues llegamos hacia el final. Muchísimas gracias, señor Marco, Oscar Rodríguez, eh, estar aquí platicando, compartiendo experiencias sumamente ricas y productivas. Agradecerles mucho el estar acá con nosotros. Y bueno, pues a todos los que nos siguieron en las transmisiones en, vi en vivo, agradecerles su presencia. Y bueno, sigamos, esperemos las siguientes transmisiones de Crossover, este espacio dedicado para compartir experiencias entre los ecosistemas de Cataluña y Guanajuato. Muy buenas tardes, Marco, buenos días acá en Guanajuato. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Idea GTO. Grandeza de México. Gobierno del Estado.